Yo soy Carmen, pero todo el mundo me llama Happy Longa No había derecho de admisión, pero había compañía con buena conversación un... Como podéis ver en el título, vengo a hablaros de 7 curiosidades de la lengua de signos mm, Esa preciosidad de ahí en la lista <risa> Bueno, vamos a empezar Estoy asfixiada, estoy asfixiada. ¿Por qué? Porque tengo la ventana un poco cerrada Bueno, dicho esto, <risa> mi primer contacto con la lengua de signos fue a raíz de una serie. Esa serie os he hablado de ella en muchísimos vídeos porque la amo, la adoro, me encanta y la voy a volver a ver. Que se llama Cambiadas al Nacer, que yo en su momento la vi en Mega de lo que antes era Plus Dede. En sí es preciosa y aprendí muchísimas cosas y me encantó. Así modo anécdota quería contarlo un poco Curiosidad número uno. Bueno, yo creo que todos nos acordamos Pero hubo un boom en las redes sociales Sobre canciones signadas Pues yo con esas canciones signadas creía Que tenían esa estructura que esa estructura es nuestra estructura pero yo como estudiante de lengua de signos me da cuenta de que no o sea, eh, para no meterme así en cosas muy técnicas ni nada que os pueda llegar a aburrir que yo creo que no, porque es un tema súper bonito y si os gusta mucho pues ya me meteré en profundidad en el tema Déjamelo saber en los comentarios la curiosidad de todo esto es que el verbo va al final ah bueno, y cuando hay dos verbos ya te cagas porque claro Ahí, eh, eh. Oh, ese tema nos trajo a mi cabeza. Hizo <risa> porque era como hostia. Cuando hay dos verbos, que bueno, yo creo que también a vosotros os habrá explotado un poco la cabeza al oír esto. Así que voy a resolveros la duda. Cuando hay dos verbos, el verbo más importante va al final. De verdad que me encanta hablar de este tema. Y una que no es tremenda de este vídeo brutal. La segunda, y una de las más importantes, porque todo el mundo dice mal que es lengua. Mm -hmm. de signos, no es lenguaje de signos, es lengua de signos. Y pronunciar Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Porque el lenguaje es la capacidad que tenemos todos para comunicarnos. Y adquirimos una lengua como forma de comunicación. Y la lengua es el conjunto de signos, palabras o normas que nos permiten comunicarnos. Así ya como dato extra. El tercero es que la lengua de signos no es universal. Yo estoy estudiando la española, pero también tenemos la catalana y también están las de los demás países. Sin embargo, sí que existe la lengua de signos internacional. Y así, como dato extra, la lengua de signos sí es un idioma la cuarta curiosidad es que se da por hecho que leer los labios es súper fácil cuando en realidad pillas un porcentaje de lo que está diciendo una persona, o sea, tú imagínate que no se oyera nada de lo que yo estoy diciendo y solo me leyeras los labios eso es otro craso error que hay ahí ya se me ha vuelto a calentar la cámara parece ser que hay cucarachas <ríe> qué asco yo la verdad que este lo tenía muy claro o sea, eh, yo soy una persona que me gusta leer los labios y obviamente entiendo una pequeña parte pues imagínate tú una persona que mmm, tú estás dando por hecho que entiende todo lo que tú dices por esta boca, nada más que falta tú ahí que vocalices, porque ya si no vocalizas ya te cagas es que oigo cositas y me estoy poniendo nerviosa la quinta curiosidad tiene que ver con los vídeos signados. Yo cuando veía a este chico o estas chicas signando y creía que la estructura era así, era porque lo que estaban haciendo era el bimodal, que es hacer la lengua de signos con nuestra estructura oral. Y no es la lengua de signos pura. Ay, es que de verdad, yo es que... Si yo no supiera este tema con lo que a mí me gusta... Y me estuviera alguien hablando de esto, o sea, si ya de por si yo por contarlo me estoy sintiendo súper feliz Yo creo que habrá alguien que se sentirá como yo, yo por favor, si hay alguien así que lo deje en los comentarios porque me va a hacer súper feliz realidad. o sea, me voy a sentir como... La sexta curiosidad es el dactilológico El abecedario, que es pues tal cual, o sea, para... igual que nosotros tenemos otro abecedario para deletrear pues ellos igual, pero se llama tactilológico. Que cuando tú, por ejemplo, estás aprendiendo y no tienes ni idea de cómo se dice pepí, ¿no? Por ejemplo, pues lo deletrea, ¿no? Pepí, no. O como es una lengua viva, va evolucionando. Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras con una persona que te hace el signo este, por ejemplo, y que tú no sepas que es rosa, pues esa persona te lo deletrea. Súper práctico. Además, a cada persona se le asigna un signo. Lo puedes elegir tú o te lo eligen. Tiene que ser algo característico tuyo. Yo, por ejemplo, tengo este. Me mola, yo qué sé, de reírte. Y me mola el signo este de, de los de lo surferos. A, a mí me gusta el surf. Y pues este es en mi signo. <risa> y además, como siempre me estoy riendo, pues me ven al pelo. Por último, la séptima curiosidad. Es que no son sordomudos. Si no hablan, es por, puede ser perfectamente porque no les salga del gigo. Eso yo lo aprendí con cambiadas al nacer. Puede ser porque no la apetezca, porque le dé vergüenza. ¡Ay, me asustó con mi propio reflejo, seré gilipollas. Y bueno, mira, quizás aquí las 7 curiosidades. Espero que os hayan gustado. Obviamente hay muchas más, pero quería empezar suavemente. Y ver si os gusta, si os interesa saber sobre este tema. No sé, ya sabéis que mi canal no está enfocado en una cosa... O Soy sea, así, a mí me gusta hablaros de lo que me dé la gana. Como si de repente os quiero hablar de jardinería, ¿sabéis? Que espero que a vosotros también os guste. Nos vemos en el próximo vídeo, no sé cuándo. Así que mientras tanto, y hasta entonces, lo más, más, más, más, más, más, más, más más, importante de todo: Happy Longizati. El baile de Happy Longizati. <welche ăn> no tener manos adentro, tenerlo incondicional. Oh no, no, no, no!